Hola Peña, bienvenida. Hola, bienvenida. Hola. Ahora sí, sí, gracias. sí bien, gracias. gracias por tenerme. Mi internet está para todos lados, así que vamos a, a pretender de que hago shows de magia y aparezco y desaparezco. <risa> <risa> <risa> así, sí, bueno. Pum, vamos al metro. <risa> Exactamente. Bueno, mientras eh, nosotros vamos a tener probablemente algunos comentarios aquí en el chat, son bienvenidos también para interactuar uh -huh. con nosotros. Y hoy el tema es experiencia de latinos en Corea del Sur. Sabemos uh -huh. muy bien, bueno, te conocimos en, en un canal en YouTube con Cristian Burgos. Y bueno, uh -huh. yo dije que hace rato estábamos, que bueno, sería bueno conocerla porque también nos estás comentando que tienes tuviste amistad panameña allá en Corea del Sur. Uh -huh. Así que hay uh -huh. un uh -huh. bien, una relación, ¿verdad?, con nuestro sí, país sí. panamá. Muy Así muy que, feliz. bueno, tenemos varias preguntitas que hacerte. De pronto en el camino van a surgir otras, pero vamos a tratar de generar un diálogo, más que toda una conversación entre amigos. Así que, bueno, nuestra primera preguntita, antes mm. de que llegaras a Corea, antes de que tomaras ese rumbo de viajar mm. a un país tan lejano para nosotros, los americanos es un viaje mm -hmm. súper extenso, ¿no? Uh -huh. Así que queremos saber cuándo empezó ese, ese gusto por la cultura coreana, ese encuentro por la cultura coreana, estando en Chile, me imagino. Sí, eh, bueno, siempre he contado que tenía como 14 años, por ahí, 14 años, y me acuerdo que era un día caluroso. Eh, y recuerdo que eh, estuve haciendo zapping porque mi papá dormía a mi lado, yo estaba aburrida, aburrida, y de la nada sale... En la televisión teníamos un canal donde pasaban muchas cosas como anime y estas esta series japonesas o chinas, en el fondo coreano. Y de repente sale eh, el drama Boys Over Flowers. Y lo estaban pasando en tiempo maratón, llevaban una hora. Entonces yo no había nada que ver en la tele y me puse a verlo. Y desde ese momento en adelante ya nunca más pude dejar de, como en el fondo, como encantarme con la cultura coreana porque... Quedé pegada, así como, como que no voy, no podía, no podía dejar de ver la serie y me. me no había vuelta y me, atrás. No, ¿no? ya, hasta ahí llegué, nunca más pude dejarlo. Créeme que, que nosotras también caímos así. Lo mismo. A todo el mundo. Sí, fue, fue, además que, no, fue maravillosa, nunca he visto tanta dramatización en, un, en una serie, entonces fue como de, Dios mío, qué corazón. No, no, Oye, no, todos sufrimos con Yandy. Sí, a mí me frustró Yandy, a mí siempre me frustró Yandy, pero Yandy, bueno. Traigo. Quería agarrar la chachaza un rato ese sí. como, Ya, ya. ya. ya. Oye, más o menos. Una pregunta, o sea, cuando tú empezaste en esto de la música, ¿tú veías a Corea como una forma de ir a estudiar uh -huh. directamente música? ¿O eso fue mucho después cuando...? O sea, en el Iterin, o ya tú eh, venías con bueno, si esa idea. Soy... No, desde que yo era muy niña, yo desde que era muy bebé, o sea, ma las malas lenguas de aquí de la casa hablan, que desde que nací eh, he sido fanática de la música, eh, tarareaba antes de hablar, pregúntenle a mi madre, ahí yo no tengo nada que decir, <risa> <risa> pero, pero en el fondo, o sea, yo amaba la música desde que, desde que era muy pequeña, entonces simplemente cuando me di cuenta que quería ir a Corea fue como fue, fue como ¿cómo se dice como la, la, el mix perfecto no si yo ya quería irme a Corea y siempre quise ser cantante ¿por qué no cantar en Corea okay. pues así es wow. wow sí porque porque tu experiencia es no es la experiencia común creo me morí. de, de... <risa> se quedó fríezada ya volviste, volviste no moriste volviste alcanzaron sí. a ver, de escuchar chau sí, sí. pero es sí una tu experiencia, lo, lo que te lo que estaba diciendo era que tu experiencia no es la típica experiencia de un estudiante que se va a Corea a estudiar porque a ti te pasaron otras cosas no entonces se te abrieron muchas otras puertas. Después que viste eh, el drama, te llamó la atención que estaba en español. Estaba, estaba emocionada y quería terminar de verlo, y el, el, ese día la maratona había llegado hasta un cierto capítulo, y yo dije, no, no puede ser, necesito terminar esta serie. Y ahí me di cuenta que hablaban en coreano. Fíjate, incluso antes de eso yo no tenía ningún... No tenía como que, en el fondo... Incluso llegué a pensar que podía ser chino mandarín. Porque así de ignorante como era yo y chica, para pues mí, o sea, era era gente con rasgos asiáticos, como que no tenía ese, ese superpoder de ver y dije, ah, ya esta persona es china, esta persona es japonesa, esta persona no es de aquí, como que no tenía ese, no había salido más allá de mi país en ese entonces, entonces tampoco sabía. Y, y luego dije, y les prometo que escuché la serie desde el principio en coreano y ahí dije, ¿saben qué? Yo necesito entender lo que están diciendo. Y desde ese día estudié sola por mi cuenta hasta que me fui wow. a Corea. Wow. Por tu cuenta. Por tu cuenta. Sí. No, no estudiaste en una escuela acá. Pre previamente, nada. Mándanos Pero... los links, mándanos las wow. clases, todo. Todo. Wow. <risa> feliz. Nos tienes que dar otro, otro en vivo de eso. Cómo, ¿Cómo aprender, aprender coreano. coreano? No, sí. Cómo es? aprender coreano Cuando rápidamente. Yo lo intenté, yo estuve en un curso en Panamá en una universidad, que obviamente era clase básica, pero yo me quedé, o sea, yo nada más como al tercer mes dije yo no puedo esto más, esto no es para mí. Yo puedo escuchar el audio, pero leo mis subtítulos en inglés o en español, pero no puedo. No importa, es igual funciona, input, es input, el idioma es input, desde input súper bien eso también estudio, así es un estudio uh -huh, sí digo he aprendido muchas palabras uno aprende muchas palabras escuchando el audio original no pero oh, ya tú? aprender una conversación olvídalo Conmigo, ¿no? ¿No? Sí. Y, y tú estudiaste en Chile alguna alguna carrera de música o empezaste a estudiar el, el canto lírico más que todo que es el que tú fuiste a, hasta Corea estudiar canto lírico no mm. No, la verdad es que eh, no, nunca en la vida había estudiado música así como Real Real, simplemente cantaba porque me gustaba mucho cantar. Y, y, y, y ya, o sea, cuando me di cuenta que yo terminé la colegiatura aquí en el high school, que le decimos aquí, hasta cuarto año de high school tenemos, y en cuarto año yo tenía 18 años. Y ahí simplemente tomé mis cosas y me fui a Corea. Me fui, apenas terminé el paqueto. high school. Sí, yo tomé mi voz. ¿Cómo cosas fue ese proceso? Pensé. ¿Cómo buscaste la universidad? ¿Cómo fue ese proceso de, bueno, yo quiero estudiar aquí eh, canto lírico? ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo fue ese, ese proceso bueno, de, de, de búsqueda? Okay. Bueno, yo tenía, cuando, como les había contado, yo había empezado a estudiar eh, coreano. Eh, y me acuerdo que les dije a mis papás una vez que yo quería irme a intercambio por high school. Okay. Y obviamente mis papás... Se mataron de la risa, lo encontraron lo más simpático del mundo. Como, ya, sí, sí, te vas a ir a intercambio algún día. Qué linda ella. ¿verdad? Así como que, ya, dejenla soñar. Eh, el problema fue que después eh, mi mejor amiga eh, estudiaba japonés. Uh -huh. y, y ella, gracias a ella, encontré una persona, un coreano que vivía en Chile hace muchos años. Uh -huh. Y él me corregía lo que yo no entendía de las cosas que yo estudiaba por mi cuenta. Entonces empecé a tener. Clases con el fondo, yo hablaba con él y trataba como de sharp mi coreano un poco más. Y de repente encontré una beca que era para las personas que querían estudiar en la universidad en Corea del Sur. Y era una beca así, porque yo tenía pensado en seis meses, no sé, tranquilito. Pero este por sí ya eran cinco años de una, así como, ok, te vas, pero te vas cinco años. Y decidí, decidí como, como todavía tenía quince años, dije, bueno, me faltan todavía dos, tres años, ¿por qué no intento sacar.? todos los requisitos que tenga la beca y darle una oportunidad cuando tenga los 18. Y así fue como al final, postulando, postulando, me gané la beca de, de, de Corea para chilenos. Y me fui. <ríe> me acuerdo que mi mamá se puso a llorar porque no, no, no lo esperaban. O sea, me acuerdo que fue como, mamá, me gané la beca. Y me dijo, Dios mío, ¿por qué? <ríe> no, como, ¿por qué? <ríe> wow. No fue tanta de, la par de, de parte de mi madre, pero... Mi papá no lo podía creer. O sea, de pasar a una niñita de 14 a decir, papá me voy, al 18 a decirle, realmente me voy, aquí está mi pasaje, pues. como que no le esperaba. boom! boom.